Las guerras son muy caras. Las guerras son cosas de ricos. Por eso siempre las guerras de los ricos las luchan y las mueren los pobres y sus hijos. Los hijos de los ricos no van a la guerra. Si los hijos de los ricos fueran a la guerra no habría guerras. Así que las guerras de los pobres, que son las revoluciones, sirven para acabar con los hijos de los ricos y con sus padres y sus guerras de ricos. Las guerras de los ricos son para defender a la patria, dicen ellos. Pero si fuera así, también los ricos y sus hijos irían a morir a la guerra, que es lo que le piden a los pobres, que mueran por la patria. Pero a los ricos la patria les importa una mierda. La patria fue el primer hijo del nacionalismo, germen del imperialismo, cuyas campañas son tan caras, tan caras, que tienen que ser costeadas por los pobres y por los hijos de los pobres, con sus vidas, que no valen nada, y para ellos los honores.